Una amplia agenda de actividades y presentaciones artísticas se desarrollarán en el transcurso del próximo jueves 27 en esta ciudad con motivo a la celebración de los 20 años de la fundación de la Acción Teatral del Cibao. Acción Teatral del Cibao es una organización que agrupa 25 agrupaciones teatrales. Nació en San Francisco de Macorís y para ello queremos celebrar. 20 años de acción teatral del ciudad con un festival denominado festival teatral ATC 20 años 20 agrupaciones teatrales que estarán presentando en San Francisco de Macorís en un, en un maratón simultáneo nunca visto en esta ciudad Para el desarrollo de este festival se han escogido varios escenarios entre los que figuran el Parque Duarte, Club de Esperanza, Centro Cultural La Nave, La UCNE, Recinto San Francisco de Macorís de la UAS